de carbón en eso sí corre riesgo de que quede quede negra quede oscura y esto pues ya la tengo yo marinada yo la dejé marinando desde bueno de ahora en la mañana y se ha hecho algo oscura ok nuestra parrilla pues la tenemos ya caliente Vamos a Esta parrillita, bueno, es, es muy útil cuando uno pues, va a cocinar cosas poquitas, cuando es poco lo que va, se va a preparar. cuando hay bastante si sí es necesario usarla de carbón y esto como es pequeña solo nada más apenas caben dos piezas bueno vamos a ver si agregamos tres bastante bastante grandes ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo han estado en este en este domingo? Bueno, este estamos en casita no sé, ni para qué pregunto. <risa> Creo que todos, todos estamos en casa por este momento. Estamos obligados y bueno, pero acá estamos preparando este... estos pedacitos de carne ya que, en este momento, pues bueno, tenemos que preparar lo que tenemos en casa, y esto, pues bueno, ahí los, los llevaba y los tenía en, en mi, en mi refri. Y bueno, pues se me ocurrió prepararlos el día de ahora. Estoy preparando un arroz también. Y esta carne muy bueno y es preparada con, con pasta de ajo. Así que bueno, ahí preparé una pasta de ajo y con esa pasta fue pues, bueno lo, lo hice en marinado. A esta carne, pues bueno, no ha sido muchas cosas que le he agregado. Solo nada más le agregué este, un poquito de paprika, un poquito de ajo, este, la pasta de ajo que preparé. Eh, ¿Qué más? Quiero ver. Un poquito de soiza que le puse también, porque bueno, no le agregué así sal, sino que bueno, le puse salsa soya, un poquito de soyza, este, y un poquito de salsa inglesa. Eso es lo que lo que lleva. Y también a esto acá se le puede se le puede poner un pedazo de papel de aluminio para que conserve esos sabores. Que todos los sabores de nuestro enmarinado se preneta y queda y queda pues este la carne le queda este con todos esos sabores solo le he dejado levantado acá en la parte de acá para que el humo salga y se va y se lo expira acá en nuestra cocina arroz, pues se puede decir que ya casi, casi está, y como lo estoy preparando acá en la estufa que es más pequeñita, muchos pues bueno no mueven el arroz así de esta manera cuando lo están cocinando. Checarlo como va. Bueno, ya lo tenemos por ahí, ya estuvo. Y esto ya casi, casi estuvo también, porque bueno, el. Otro He cortado bastante delgado, estaba bastante grueso pero lo corté un poco más delgado para que se cocine rápido. Va. perfecto que bueno no es no es bueno que quede muy reseco y pues bueno esa fue la manera que la pude tantear no le queda una carne reseca y esta pues bueno para que no se para que no se nos enfríe lo voy a tapar y por esa razón fue pues, que yo puse el pedazo de aluminio acá acá este encima para poderlo arropar y así pues bueno este no se, lo, no se nos enfría cuando venimos a comer pues bueno ya la carne la carne pues bueno está caliente también vamos a agregar también estos estos pedazos de calabaza bueno calabacines o bueno en mi país le llamamos a esto le llamamos pipianes los de este color son como los zuquines pero únicos que son más diferentes un poco ya los tengo lavados y esto pues bueno lo vamos a preparar solo nada más con, con con sal y pimienta nada más así de fácil sin evitar evitándolos ahí de muchos de, de muchos de, de muchas especies vamos a cortar en los tronquitos la punta así de fácil Él le dio hambre amigo, amigo F5. Ok, y esto pues, nos bueno, lo vamos a No lo vamos a cortar tan delgado, ni tampoco tan grueso. Y lo vamos a cortar acá a lo largo. Ese mismo, ese mismo calabacín. Verdad que sí, sí, esta, esta cuarentena me está dejando bastante, bastante gordito. Ya me está creciendo la palsita. Esta cuarentena, pues bueno, este. Lo tiene, lo tiene uno bien protegido. Bueno, a mí. Bueno, lo vamos a partir acá. Al, a, lo, a lo largo como les comenté miren cómo los ha quedado de esta manera lo vamos a hacer ahí en la plancha rotizado hacer de la manera más sencilla porque por este tiempo pues bueno como uno no puede salir mucho a la tienda bueno busca la manera de cocinar lo más fácil posible y agarra uno pues de lo más de lo más fácil que tiene enfrente bueno y mi persona pasa eso porque si sí, pues bueno en verdad ahora pues bueno tenemos que estar en casa tenemos que estar en casa y tenemos que tratar la manera de, de agarrar y cocinar con lo más básico que tenemos aunque okay, a esto pues a los suquines que acabamos de, de cortar ¿no? le voy a agregar un poquito de aceite de oliva un poquito le voy a agregar también bueno aquí tengo tengo mi despensa que tengo todos los todos los condimentos que necesito para para mi cocina es aquí y aquí lo tengo repleto de, de casi solo solo especies para la cocina y a este pues le vamos a agregar un poquito de, de pimienta blanca le vamos a agregar un poquito de sal y así de fácil se ven han quedado sabrosos. ¿eh? Ahorita pues bueno los tenemos listos ya para ponerlos a nuestra plancha. Esto si tú quieres también lo puedes preparar, lo puedes preparar así por lo menos una, dos o tres horas, este. Y con esa misma, mismo sabor que queda ahí la vamos a vamos a poner estos zucchinis los calabacines cómo se ven. porque no es no es bueno de que queden que queden muy cocinados porque bueno si los cocinas bien se te hacen aguado ok y esto lo tenemos perfectos vamos a checarlos muy perfectos porque estas partes centrales este, se hacen se hacen aguadas rápido Esto, esto es un poquito más... Y acá tenemos un arrocito que ya lo tenemos listo para ya para terminar de completar nuestro plato. Nuestro arrocito, pues bueno, lo hemos hecho ahí sencillo como siempre. Por acá lo tenemos bien. ¿sí? Se ve delicioso, mira, muy muy enterito. Y sobre todo, pues también muy desconjadito, ¿eh? Súper esponjoso. terminar de completar nuestro plato bueno como les iba mostrando los, los calabacines miren los ha quedado así de rico ¿eh? bien marcaditos y a la vez pues se sienten sabrosos mira vamos a hacerlo vamos a hacerle la, la prueba A mí me encantan así este, asaditos, asaditos a la parrilla. Muy deliciosos. Muy perfectos. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado por acá. Se les agradece y se les aprecia mucho. Y bueno, pues amigos, cuídense mucho. Cuídense mucho. Que Dios los cuide y los ampare donde quiera que se encuentren. Bueno pues amigos, los vemos pronto en el próximo video. Bye, bye amigos.